Me habría gustado darme cuenta antes que ese disgusto que me daba la gente era porque habían cosas en mí que me costaban aceptar. Quizás no habría dejado ir por nimiedades de mi vida a tanta gente que ya no volverá. Más sencillo se me hace pensar que así tuvo que ser. Que simplemente cada alma que me crucé tuvo que tener una presencia efímera y a la vez súper relevante para mí. Todos los faltantes y los que aún están conmigo han sido increíbles maestros. Habría amado realmente darme cuenta de eso cuando era una adolescente que siempre a la defensiva buscaba encajar donde creía pertenecer que empatizaba con los demás pero se bloqueaba al tener que expresarse que además despreciaba a los demás al encontrarles fallas porque realmente le asustaba cuando las veía en sí misma y que al no encontrar a su corta edad ese sitio que tanto anhelaba creía que lo podría encontrar en otro país durante mi adolescencia, como buena persona en esa etapa, tuve mis obsesiones. La mía era la cultura japonesa. Quería que mis padres me apoyaran para que apenas saliera del colegio, estudiara japonés y fuera a Japón a estudiar animación y aprender de Hayao Miyazaki, creador de mis películas favoritas de Studio Ghibli. Saben, en ese entonces, muy dispuesta para dejar ir a quienes me rodeaban para comenzar la vida que deseaba al otro lado del Océano Pacífico. Y pues la vida no estuvo de acuerdo con ese sueño que tuve. Y me ha mantenido donde estoy. Incluso me hizo regresar a la casa que me vio dar mis primeros pasos. Aprendí a apreciar con el tiempo mi país. Pero aún no conseguía encontrarle gusto a la gente. Amo, amo, amo, hasta la fecha, las tramas con amistades y amores de por vida. Me ha ido mejor con el amor que con la amistad. Cada vez que tuve una mejor amiga, fantaseaba con que lo fuéramos hasta de viejitas. Pero siempre algo interfería. Y aunque tuve problemas de confianza, siempre deseaba desde lo más profundo de mi ser encontrar personas con quien cumplir el de por vida. Lo hago con una mano porque la otra está. El gatito. Ay, qué bonito. Hice un bebé. Ay, qué bello. Personas vinieron y se fueron. Como ese sueño de adolescente que tuve. Mientras más profundo quise dejar que entraran en mi corazón, más dolorosa era la despedida. Algunos duelos aún los tengo, y de otros ya ni me acuerdo. Me enseñaron mucho sobre la vida, y ese tiempo de soledad y de introspección me ayudó mucho a aprender más sobre mí. La entendí así que vivimos en un mundo de espejos con distintas formas o en este caso cuerpos. Cada factor que me molestaba sobre alguien más era algo que no quería aceptar sobre mi humanidad y cada factor que admiraba de alguien era algo que no podía ver de mí o que quisiera trabajar. Sobre lo siguiente quiero creer que es así pero a lo mejor no lo sea tanto. Siento que siempre he sido muy empática pero el punto más alto de compasión al que llegué fue cuando pude aceptar la mayoría de mis defectos. Lo que nuevamente según yo y según lo que deseo y que espero estar en lo correcto, ayudó a que la gente deje de ser incomprensible para mí y mientras más he observado a los demás, como que más los comprendía. Y por ende de esa manera llegué a que la gente y la humanidad me dejen de fastidiar tanto. Siempre he tendido a aislarme y a limitar el contacto. Siempre he estado muy cómoda conmigo misma, lo que obviamente llevó a que personas se fueran de mi vida y cuando lo acepté también me di cuenta de que había gente en mi vida que se han mantenido ahí por años, a pesar de todo, manteniendo su amistad y su confianza en mi persona. El saberlo y el haberme dado cuenta de eso me hizo conmoverme bastante y estoy completa y profundamente agradecida de que esas personas sean mis mejores amigos y mi pareja. Al estudiar arquitectura me quedé viviendo sola en la casa que mis padres construyeron cuando recién se casaron. Mi mamá se marchó a otro país a rehacer su vida. Y aunque el deseo de vivir sola, que cargaba desde que tengo memoria, se cumplió. Comencé a apreciar cada vez más, cada domingo, que salgo con mi papá y mi hermano. Además de los pocos días del año en los que mi mamá viene de visita. Y es gracioso pensar que antes no nos tolerábamos. Y ahora cuando nos vemos somos como amigos de toda la vida. Y así va pasando la vida. Ya no me refugio tanto en el hermetismo. Hermetismo de hermético, de envases herméticos que no permiten entrar ni salir nada, por si acaso. Sigo siendo la introvertida que podría pasar días sin salir de casa o sin hablar con nadie más que con su perro y su gato. Pero ahora me esfuerzo con mucho cariño por pasar tiempo con quienes amo. Aún me cuesta quitarme el miedo de hablar con personas que me interesa conocer ni entablar amistad. Pero creo que lo más importante de todo esto es que siento que al fin logré encontrar esa tribu que mi yo adolescente siempre anheló. Me tardé muchos años. Gracias almas que me acompañan y me permiten acompañar. Gracias almas que ya no están por todo lo que me dejaron. Gracias familia elegida y la que no. Vamos por un de por vida.